Mi nombre es Jessica Abigail, soy médico general, soy médico de primer nivel y bueno pues hablando sobre el diagnóstico oportuno de las enfermedades, eh, en este caso las enfermedades raras. Creo que puede ser determinante en el tratamiento para las personas, las opciones que se le puede dar, además de que evitamos un peregrinar de los pacientes de médico en médico sin encontrar la adecuada respuesta hacia su estado de salud. Además de que, pues, claro que puede salvar vidas porque una persona eh, con cualquier enfermedad, eh, no solamente se afecta físicamente, sino además se afectan sus esferas psicológica y eh, social. Entonces, si nosotros detectamos oportunamente una enfermedad, también vamos a tener un impacto en estas esferas, evitando que colapse el paciente y sus familiares también.